Hola, nos encontramos frente a Residencial Vita, un proyecto más de Ancosur. En esta oportunidad te queremos presentar nuestra fachada terminada al 100%. Muy pronto podrás observar la entrega de cada uno de nuestros departamentos. Residencial Vita se distingue porque solo recibirá a seis familias, una por cada piso, las cuales podrán disfrutar de áreas comunes exclusivas, entre ellas un sauna, área de parrillas, zona de meditación y mucho más. Vita te conecta con la vida, cada uno de estos departamentos ha sido diseñado para ti.